hola qué tal desde barcelona tenemos aquí un sol maravilloso ha comenzado el verano un beso a argentina con frío un beso a méxico con lluvia colombia bueno a todos bueno pues tenemos un tema súper chulo de aplicación a todas las áreas de tu vida tenemos el resumen del libro yo te lo voy a hacer de una manera muy rápida y fácil el libro de miguel ruiz del doctor miguel ruiz entonces son los cuatro acuerdos Tú lo leíste, hace 17 años se escribió este libro, yo le tengo mucho cariño y de verdad formó parte de estos cimientos para tener una filosofía de vida. Importante, interesante el libro, te lo voy a resumir rápidamente, serán unos minutos, no te lo pierdas. Comenzamos, suscríbete, únete a este gran, gran equipo, vamos creciendo, somos más, más los que nos parecemos, los que somos valientes y fuertes. Comenzamos. Pues sí, mira, este libro lo hizo el doctor Miguel Ruiz. Él es mexicano, médico cirujano, con un abuelo náhuatl de la cultura tolteca, una madre que fue curandera y que él recibió mucha sabiduría espiritual de esta cultura um, ancestral. Y bueno, pues él vivió un momento difícil en su vida y... Produce este libro. Este libro se hace bestseller y se traduce, bueno, da la vuelta a todo el mundo. Te lo resumo, es un libro que toda la primera parte habla de esta cultura tolteca con una sabiduría muy especial y cuestiona las creencias. Y habla del mitote, el mitote como palabra, como tal, denominado este término por los toltecas, a toda la el humo que tenemos dentro, el mitote que llevamos en la cabeza y que debemos ser capaz, capaces de controlarlo. Bueno, esta es la primera introducción donde de verdad no te lo pierdas si lo puedes leer o bajar de manera electrónica. Sería muy importante. Son cuatro acuerdos. El primero es ser impecable con tus palabras. A mí me gustaría darte los cuatro acuerdos y después aterrizarlo a un caso muy particular para Albi con mucho cariño, una suscriptora que me pregunta ¿cómo puedo hacer para llevar eh, la relación con mi ex marido cuando él me tiene mucho odio y se hace cada vez más difícil? A, a mí a veces me cuesta mucho trabajo y me engancho en esta situación. Entonces, eh, va para todos mis suscriptores y en particular con mucho cariño para Albi. Sé que lo podrás lograr. El primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. Voy a nombrar los acuerdos y después lo aterrizamos al caso muy particular de esta suscriptora, que seguramente es el caso de muchos. Aunque seas soltero, tú también tienes una relación difícil. Y aun cuando no tengas hijos, también tienes relaciones un poco incómodas que puedes aplicar estos cuatro acuerdos. Vamos a proponernoslo y lo podremos mejorar mucho, muchísimo nuestro, nuestra calidad de comunicación con los demás. El ser impecable con las palabras significa el no transmitir veneno, el no ir a tope con una persona que a través de una pregunta puedes envenenar su vida, que a través Sí, sí, uh, no dimensionamos el daño que podemos hacer con las palabras. Es la herramienta más fuerte de nuestro software con el que estamos configurados. Es nuestra nuestro vía en el cual nos movemos, nuestro vehículo, ¿no? Nuestro idioma y el lenguaje transmite. Uno de los axiomas de comunicación, ¿recuerdas? Que es es imposible no comunicar. Imagínate, aún no comunicando, es comunicar. Imagínate con las palabras. El doble, el triple, bueno, la fuerza es atroz. Si tú lo haces para destruir. Y si lo haces para construir, tienes las palabras como una herramienta clave. Cuando Miguel Ruiz habla en este apartado de ser impecable, con las palabras se refiere a que no vayas en contra de ti mismo, nuestro diálogo interno también está eh, saturado, es importante que tú te preguntes cuál es tu diálogo interno, si lo estás dirigiendo en positivo hacia ti, si contribuye para tus objetivos y contribuye para estas relaciones difíciles, si tus palabras son las apropiadas el segundo acuerdo y es muy importante es no hacer suposiciones no tienes que suponer absolutamente nada y esto cuando yo lo leí hace muchísimos años créeme me ayudó muchísimo porque la mayor parte del tiempo estamos suponiendo yo supongo que lo estoy haciendo bien supongo que mi trabajo lo hago excelente supongo que eh, Debo actuar así con mi ex marido en este ambiente de tensión porque es lo que toca. Eh, supongo que estoy muy bien asesorada por una abogada, aunque me esté diciendo que vaya a la guerra con todo, y me llevo en medio a mis hijos y que genere un ambiente muy, muy hostil. Esto lo pongo en la mesa, pero el acuerdo no hay que olvidarlo, no hacer suposiciones. Estamos eh, en una espiral a veces y suponemos que mi trabajo, pues, ¿Me hace feliz? Probablemente no. Por eso te invito a que este Happy Monday tú lo medites. Primer acuerdo, ser impecable con tus palabras. Segundo, no hacer suposiciones. Tercer acuerdo, ¿cuál crees que es? Y el tercer acuerdo es no tomarte nada personal. El segundo y el tercer acuerdo a mí me impactaron muchísimo en mi vida. El no tomarme nada personal te hace sentir más libre y de verdad es una revelación, no somos lo más importante ni en las reuniones ni en la vida de los demás, mm, no porque venga de mal humor significa que yo fallé en algo, no porque mi jefe mm, llegue un día y tenga probablemente un mal día, se vale, somos humanos y, y no es que yo haya influido, le haya generado, en la reunión no soy tan fuerte en el como para mover el ambiente, ¿no? En el colegio no soy yo la mamá más importante, como para que hablen de mí. Es, eh, a veces, da risa cómo podemos eh, llegar a tomarnos tantas cosas tan personales y que nos descomponen, nos hacen daño. Bueno, pues, este es eh, uno de los acuerdos básicos, el tercero. Y el último acuerdo es, haz tu mejor esfuerzo. Estas palabras ya las hemos visto en emoticones, en pegatinas, mensajitos que nos envían. Realmente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestra capacidad a tope. Haz lo que de ti depende. Yo agregaría esa palabra o la, la podría traducir para ti con mucho cariño, para mis suscriptores haz lo que de ti depende, haz tu máximo esfuerzo y te quedas tranquilo, y te quedas tranquila. Bueno, pues un abrazo entrañable, somos ya más de 450 suscriptores, arriba y adelante, Happy Monday, felicidades a todos, a todos ustedes, a todos vosotros que estáis, que están aquí dentro de este gran equipo, arriba y adelante, fuertes y valientes, un beso.